Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, vídeo número 131 del canal, Campaña, Campiña Italiana, aunque es además es con un BR de 6.7 y tres sonitas por conquistar, saliendo desde la parte de la izquierda del escenario, a toda pastilla, como digo yo, por la zona C, y vaya salida más espectacular que hemos tenido. Nadie va a la zona B, nudo. Bueno, yo voy a por C con el Panther 2, tanque medio. Este bichito siempre desde que salió en su día, para mí, con mucho cariño. Es un. De todos los Panther. Es que es muy bonito. El todo lo que lleva, me encanta. ¿El problema: la torreta, demasiado cuadrada, demasiado recta. Bueno, este tanque es de de la época que es y no hay más aquí estamos mezclados con otros tanques como el ese leopard casi 40 50 años de diferencia entre uno y otro bueno así es galling que al ataque zona c 350 bombitas petados por ahí eso mismo eh. tomándose quién está tomándose qué rápido cojones pues pues Está ese, ¿Dónde está ese tío? No lo veo, no lo veo. Eh. Le he parado porque. Eh, ¿Esto qué es? Vaya, me dispara. Pero este no está pisando C. Cojonudo, me acaba de dejar caos. Alguien está pisando C. En cuanto se dé cuenta que estoy aquí, me va a zurrar por el lateral. Cojonudo, no lo veo. Muy bien. Menuda cagada. Pues acabó aquí. Ese tanque me. Ah, tengo un compi M56. Bien camufladito. Ahí estaba. Detrás de los arbustos. Menuda cagada, colega. Así joder. A las prisas, el la ansia. Pues ahí hemos caído. Cazacarros, esa marca. Justo el M56 tiene que ser. Tiger 2, a 16. Contigo salimos ya no corremos tanto como con el panther bueno cuanto a blindaje somos un poquito mejores que el panther a ver si este tipo es capaz de abrirse camino en la zona a tomada tomado la zona B no la ha tomado nadie en la zona C pues tampoco la iniciativa es de ellos muy bien cojonudo Ahora se están tomando C. Y B. Y en A, en A, si lo estamos tomando. Pero está toda la cosa así, así. ¿eh? Vamos al lío, nuestro no ¿no? ritmo. A ver qué podemos hacer. Ahí está la C la B a la vez. Muy bien. Ojo, no, así vamos de puta madre. Bueno, hemos tomado A. Vamos, Tiger. Levanta esa cadenita, tírale. Una marca. Y el lado de la plaza esa. Pues estamos llegando. A ver, a ver qué nos encontramos. ya Tiger, ese compi por ahí. Tío dispara. ¡Hombre! es el balculo 2s3 pues estaba esperando justo que el tiger disparara ha salido como un poseso no es lo que yo haría esperar que el tiger dispare y en ese momento salir rápido y zurrarle por el lateral y ya está listo el tiger se acabó es. el tío sigue disparando una marca hay otro pollo ahí delante quién es ahí está ahí se ve la torreta de la metedora No, ese no era. Ahí está. Bueno, es que, que hay demasiadas piedras. Hay dos, ¿no? Dos, dos. Hay dos por ahí. y ¿Sí? porque saltan... Ahí nada. Tanque pesado. Ahí está, y echándole huevos. Muy bien, cojonudo. Nada, ni manera. Estimame me como esta... Te muro de rocas. El tío sigue ahí. Nada. Joder, que bien se protege. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, chaval. Una pena por nosotros. La querida, han tomado una zona, no sé ni cuál. Ya, ahora mismo ya no sé ni lo que está pasando. Muy bien, compis, para Este quién es. A ver, hay crítico. Ay, vas a por él recarga rápido recarga rápido por abajo otro impacto va pero ha rebotado no el tío la me está haciendo polvo vamos turrale. Sí. Oh, m51 aclarecía yo este me ha zurrado desde el lateral Tiger 2 el KV pues salimos con este esto, esto es lo que nos queda, nuestros aviones están ahí, parece que están ganando la batalla aérea, pero la terrestre estamos todos en C, así ah, no hay manera estamos todos en C nuestro equipo está capturando la zona bien, pero ahí uno solo, como caiga esto se va a acabar, pero en un momento Listo. Esa es C. Eso es C lo que acabamos de tomar. Ah, están tomándola. G5. Carros pesados. La plaza esa. Capturando A. Venga ahí, joder. Y es que, que estaba al lado. El que estaba al lado cayó pues vamos a perder a otra vez yo estoy muy lejos compi, voy para allá cazacarros tomaron A, cojonudo C, somos un montón, pero eh, si hay dos carros pesados parece que la marca es de dos carros y un cazacarros que ha salido antes estamos todos en C, así no vamos a hacer nada más marcas artillería no llevo con este no con este no se puede llevar artillería están saliendo al respawn bombazo están llegando para c la única zona que les queda por conquistar la ave está tomada y nosotros por ahí paseando ah, ese es mi pobrecillo cadáver del SLA tigers Ahora lo hemos tropezado, cojonudo. Este repara. Está reparando. Esa. Ah, ahí está la marquita de antes. Era un tanque pesado, ¿no? Ahí está. Creo que es ese. ¿Eh? Ahí, 2.50. Quizás un poco más. Ahí, 3.50, ¿dónde estás? Te he la pista. Ahí está bien bien bien marcamos al pollo ahí está en super piercing es un super piercing esas orejas tan peculiares el tío se escondió ahí el incompe ahí abajo subiendo por la cuesta venga vamos a recargar rápido vamos a mate ahí está estabiliza venga vamos Ay, bien destruido el Super piercing, adiós. Este KV tiene un cañón que es bestial. Ya, no, hombre. Avanzando, vamos al respawn, cazacarros que se ven por ahí. Esto es ya lo único que podemos hacer. Acudir al respawn y empezar a frenarlos a todos. Estoy muy lejos para ir a cualquier zona de esta, soy muy lento. Aquí salía un buen pollo. Estuca. Muchas marcas. Venga, vamos a ver. Tres carros pesados. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, pajaritos? Una buena fiesta y montada aquí. Eh, ahí está, venga otro más, otro, oh, un IS4 parece, un T26 americano ahí estás ahí está destruido bien, bueno, aquí me tocó, ¿eh? de acuerdo con la inteligencia, ¿eh? son las marcas de antes más montado una buena línea una línea de ataque bazos fibra había, había más marcas no recuerdo un is hay dos cadáveres pues han caído dos eso es un antiaéreo se ve a lo lejos la marca la marca a ver, el tío dónde estás ahí este no, es. no no no esto es otra cosita esto parece un sherman ahí está Tenemos un tanque pesado. Y esto se tiene que notar aquí. Nos acercamos al respawn, Han tomado la zona A. Y otro compito tomando B. C es nuestra, pero... Ah, esto está perdido. Esto ya es muy difícil de levantar. A estas alturas... Un... Ah, no, no, no, no, no. Vamos a subirnos aquí arribita, Nos cubrimos aquí detrás de estas roquitas. Y vamos a ver a todos los del respawn que pueden ahí. Eh, parece que he visto algo por ahí. No. No hay nada. No nos piden de lateral. A ver. Me pareció ver algo. Ah, se escapa. Ese se escapa. Llegamos algo. disparo. ¿Qué es esto? M36 Se acabó Bien muy buen cañón el colega este ¿eh? Aunque este es capotable Tiene buen cañón Rápido de recarga No mucho blindaje Es un cazacarros Que la verdad Si sabes llevarlo te pilla buenas partidas Puedes hacer bastante pupa con él Pero de lateral Bueno incluso de frente Con este bicho El KV No se puede hacer nada Tanque medio que medio ese no, ese es un antiario ¿No? sí parece que era un antiario cuatro sombríos sin fallar pues con este como para a fallar este una bestia como, como zurra que pilla este para coger una buena posición y aguantar aquí y tener a raya a todo el que sale es cojonudo para meterte y callejeando combate cuerpo a cuerpo no vale para nada si no atacamos las otras zonas estamos perdidos yo aquí ya otra cosa no puedo hacer a ah, esto ya ni manera el tanque pesado cerca de A el jefecillo cerca de B pero está ahí parado tiene que, tiene que estar entretenido es lógico pues yo me encargo de esta parte Junto con ese amiguete que está allá arriba, ese tanque ligero. Si sale alguno más, los esperamos. Pero ya no podemos hacer nada. Ah, esto está perdido. Perdidísimo. ¿Algún voluntario? Venga, muchacho, vení. Están prevenidos. Este equipo tomando la zona A, pero uno solo y dos que van para B. Esto va muy justo, esto va muy justo y aquí si ganamos va a ser de milagro. Los pajaritos están prevenidos. Esto ya se está acabando y alguno dirá ya ni salgo. O salgo por otros spam. Muy bien, en C. Ah, es el compi este... Al, vale, el de AKE y el de Veno. Nada, perdido. si sí, ya va a ganar, tío. Demasiado tarde hemos reaccionado y aquí ya... Se va a perder. Bueno, por lo menos con el KB-46 hemos, hemos desquitado un poco al final. Venga, termina. Capturan a... Ya, venga, termina es que esto ya está terminado. Y C. Ah, cojonudo. Era corazón Misión fallida. en al equipo, cojonudo. tíralo un buen like a la partida si te ha gustado. Es la mejor manera de apoyar el canal. Suscríbete si no estás suscrito. Y dale la campanita. Y comparte mis vídeos si te gustan mis contenidos. Vamos a ver. 6 estudios, una ayuda, 7 críticos, 9 impactos, 91% de actividad abajo. Te dejo en de el enlace. De la escuadra y Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.